Oh, me siento frustrada enojada o sea no tengo garantía de que ellos realmente estén en los carteles o si siguen en el aeropuerto o no siguen ahí o si los movieron para otro lado pero siguen libres pues soy originaria de Honduras, tengo 28 años y resido en Hermosillo desde hace un año y meses. Fui a visitar a un amigo, no, un amigo que uh -huh. es de Honduras y que andaba visitando a su familia, que ellos sí son residentes eh, mexicanos. Y estuve una semana, de ahí él quería conocer a Hermosillo, pues no hubo ningún problema durante el vuelo hasta que llegamos a Hermosillo, como a eso de las... Pasadas las 10 de la noche, bajamos las escaleras, las gradas eléctricas al área donde se recogen las maletas y ahí habían eh, cuatro elementos de la Guardia Nacional que estaban solicitando identificaciones. Entonces pues, yo le dije, hay algún problema con mis documentos, o sea, acabo de renovar mi tarjeta de residente, de hecho la acabo de renovar el, en enero. Pues el amigo este se puso como muy agresivo y ya me dijo, no te pongas la defensiva, eh, déjame hacer mi trabajo. Entonces, como el, le dije eso, luego me dijo, ¿sabías que este tipo no traía documentos? Y yo no le no sé, es la situación migratoria, nomás somos amigos y él se vino y nos dando preguntando eso. Ahí le dijo, entonces como que se molestó y ya le pegó un grito a los otros tres que iban con mi amigo y les dijo, los vamos a acusar por trata de blancas pues los ves ahí uniformados, son cuatro, todos prepotentes, poderosos, y les crees que estás haciendo algo mal. Eh, a mí me dejaron en una esquinita afuera, en un pasillo, y a mi amigo lo tenían en la oficina dentro. Salió mi amigo, y nomás le dije, lo ver y le dije, ¿qué me hiciste? O sea, ¿qué está pasando? Y él me dijo, tranquila, me dice, este pues me están pidiendo dinero, no ando mucho efectivo, ¿vos andás? Le dije, pues no, o sea, lo puedo sacar del cajero, pero no ando efectivo, no ando nada. Entonces ya les preguntó, ¿puede ella ir al cajero? Y le dijeron, sí, acá abajo hay uno. Yo voy al cajero a sacar los cinco mil pesos que le estaban pidiendo a mi amigo. Él ya les había dado tres mil y fracción. Entonces eh, retiré el dinero del efectivo, eh, del, del cajero, perdón. Subí de nuevo y se los di a mi amigo. Y ya, pues ellos le hicieron como la señal de ya métete pues. O sea, y ella me dice, mira yo sé cómo te va a afectar esto, porque primero te, pueden, te van a deportar, vas a perder tu beca, vas a perder el avance que has tenido en tu maestría. Entonces esto es muy grande y yo quiero ayudarte, porque según como veo, sos una persona muy inteligente. Y ella me dijo, ¿cuánto retiraste ahorita? Y yo, 5 mil. ¿Puedes hacer transferencias? Y pues le dije, sí, sí, puedo hacer transferencias desde la aplicación. Y ya me volteé a ver, me señala el teléfono y me dice, de esto que tenés aquí, ¿cuánto vale para vos tu libertad? Me dijo, ay, bueno, me, dejémoslo en 15 mil. ¿Puedes transferir 15 mil pesos? Y yo, sí, te puedo transferir 15 mil pesos. Ya le pego un grito al amigo que estaba con mi amigo. Le dijo, pásame tu cuenta de banco, ella te va a transferir. Hice la transferencia, entonces el tipo este le dice, checa. Y ya le dijo, sí, sí, está hecha la transferencia. Y el tipo me dice, ok, me dice, entonces, como te dije, yo te quiero ayudar. Y esto es para ayudarte, esto no es para mí. Me dice, vas a salir con dos condiciones de acá. Me dice, uno, pues ya diste el dinero. Y dos, quiero asegurarme que esto no va a salir de acá. Y ella me dice, quiero que seamos amigos y pues le toca dar mi número Le di mi número de teléfono, me hizo la llamada de prueba y ya me dijo, guárdalo. Y yo, ok, ¿cómo lo guardo? Como el flaco, me dice. Entonces, eh, ya es donde ponía, ojalá me aceptes un café, me, me hubiera gustado conocerte en otras circunstancias. Eh, y me puso, ay, porque como no le contesté, en una parte me puso como, ay, pues ya entendí. Y lo sentí como muy molesto y me dio muchísimo miedo, la verdad. Y el martes fue el último día pues, que me escribió, porque ese martes puse la denuncia ya en la fiscalía. Obviamente tenía muchísimo miedo, me sentía amenazada, me sentía intimidada, me sentía acorralada. Me sentía bien pequeña. que ha afectado mucho, sí, ha afectado muchísimo. Um, no solo mi salud mental, sino también en mi vida social, mi vida académica, o sea, no me concentro de la misma forma para hacer mis tareas. Um, mi vida familiar, todo. Y que sí, si da coraje que el proceso sea tan lento cuando hay tanta evidencia que muestra que realmente hicieron algo malo.